En Dark Beach. ¿Y si te dijeran que te queda un mes de vida? Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. ¿Y si te dijera que te quedan solo 24 horas? ¿Tú qué harías? Deprimirte. Yo te por las esquinas, rezar Despedirte. Es vivir. Yeah. Yeah, yeah. Uy. Muchos dicen que el tiempo todo locura, pero entre más se espera más cerca está la locura. Hay que disfrutar la vida, aunque se ponga dura, no te rindas. Porque solo tú te curas Los besos de mamá, los abrazos y las ternuras Por consejos de papá ya no es tan dura la caída Lecciones aprendidas Tras cada combate Si ganaba festejaba Si perdía me levantaba Pero no existía el empate Consejos de mi hermano que llevo en el corazón Nadie sabe si mañana despertamos o no La familia un honor y sigue creciendo esto Te esperamos para darte la bienvenida Y festejar por eso Yo no me rindo y allí por cicatrices Un momento donde vi a todos y un momento donde vi a todos llorando Cuando se enteraron que otra vida estaba comenzando No perdí la fe, seguía luchando Gracias a Dios, sigo disfrutando Gracias a Dios, yo sigo disfrutando Y hoy, tres pequeños que se llevan todo mi amor A mi hermano y mi sobrino le regalo el corazón Sepan que estaba llorando cuando escribí este rolón Y hoy para los amigos que me fueron leales Los quiero demasiado como a mis carnales Les deseo lo mejor en el camino que tomen Y de volvernos a ver, eso ni lo duden Hoy hay que ser como niños jugando en las banquetas Disfruta del momento y sin hacer jetas Solo una sonrisa de mucha diversión Aunque sientas que la vida ya parezca una prisión Para toda mi familia de corazón Los que están en el cielo que me cuiden por favor los quiero tanto y hoy Esto es fantástico Lion Records Ya la sabes Con mucho cariño para toda esa familia Esto es Lion Records Para todos aquellos que ya están en el cielo Hoy brindemos por ellos hermanos Esto es fantástico Luna que disfrutar la vida. Dark speech.